Amigo, eh, Amado Rosa, que no ha podido estar con nosotros, ya que eh, inconvenientes, ¿verdad? Se le ha presentado y no va a poder compartir con nosotros este tema tan importante que vamos a tratar con él y es con respecto a la situación de las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica que se están llevando a cabo o que ya concluyeron, solamente se está a la espera de los resultados que hasta este momento, pues los resultados favorecen. A Joe Biden, quien es, se perfila, ¿verdad?, al momento de concluir como nuevo presidente antiguo de los Estados Unidos de Norteamérica. Saben ustedes que Estados Unidos pues, tiene una, un estilo y una característica diferente a la que utilizamos en los países de esta zona, los países nuestros, ¿verdad? La forma del de, de, de conteo y que al final pues, van a favorecer a uno. U otro. Hasta el momento la delantera la lleva a Joe Biden porque recuerden que en Estados Unidos se detiene la modalidad de votos electorales. electorales. Y hasta este momento, pues los esos numeritos favorecen al candidato demócrata Joe Biden, con tiene los datos antiguos ahí, con unos eh, de 500 y pico de votos electorales, pues Biden eh, aventaja con unos 266 votos electorales. Electorales hasta este momento Mira, la, el sistema De, de elección eh, o, o de la determinación De la calidad del voto eh, No conocemos No conozco en, en sí cómo es La estructuración de eso, pero el caso Es que ellos tienen votantes Y votos electorales Por ejemplo eh, Joe Biden eh, A las 8 y 48 del día de hoy Tenía 264 Votos electorales Igual al 50.40%. ¿Tú sabes cuánto es igual a eso en voto A gente que ha votado. 72.136.589 personas han votado por Joe Eso es en y, Estados, eso en en Estados Unidos, en todo el territorio norteamericano. De esos 72 millones de personas, eso tiene un valor. La calidad de ese voto es de 264 votos electorales. Este. Eso parece que es todos los millones del mundo por un voto. Sí. Entonces, ¿cómo está estructurado hasta ahora? En Carolina del Norte, 15 votos. Eh, de la siguiente manera: el 48% son de Joe Biden, eh, que iguala a 2 millones. Oye, 15 votos que tiene Carolina del Norte es igual a 2 millones de lo que han sacado ellos: 2 millones 656 mil votos Biden y 2 millones 732 mil votos. Donald Trump, estamos o sea hablando de alcanzar, 5 millones Para alcanzar esos 15 votos electorales Tuvo que haber votado 15, más de 2 millones de personas por Joe Biden Por Joe este Biden, por el que gane las elecciones Entonces, esos 15 votos eh, tienen un valor o una compensación Igual a 5 millones de, de, de, de votos de, de personas votantes, personas físicas En Georgia, 16 votos eh, y han votado 2.4 millones de pesos, pa, oye, de personas, <risa> 2.4 millones de, de, de personas eh, para Biden y 2.4, bueno, ahí están empatados. Eso es 49.2 no, para Biden y 49.6 para Donald Trump. Esos estados antiguos que usted acaba de mencionar eh, son los estados que en orden de, son lo más importante porque son los que tienen lo que más tiene votos más, más electorales. Votos. O sea, eh, por eso es que recuerden ustedes que durante todo el proceso de las elecciones se mencionaba que la Florida, eh, que Carolina del Norte, pues son los estados donde más votos hay y que ahora están donde más votos electorales eh, se van a contabilizar. Es por eso que se le da la importancia a esos estados de Estados Unidos con, en las elecciones. Sí, porque por, mira la, eh, el, el, el otro de los casos. En Nevada hay seis votos electorales. Y han votado 588 mil personas para, por Biden. Y 500, bueno, ahí están empatados prácticamente. Y 580 mil votos para Donald Trump. En Pensilvania hay 20 votos electorales. Y han votado 3 millones 51 mil personas por Biden. Y 3 millones 215 mil personas por Donald Trump. Casi Jessica, la mitad de la totalidad de, lo, de los habitantes que tiene la República No los que votan aquí. No, no a, aquí <risa> votaron menos, de, tre, menos de, de, de, de 3 millones 200. Y allá Biden, eh, Donald sí. Trump sacó 3 millones 219 mil votos. En un solo estado, casi 6 sí, millones de votantes. Sí, sí. sí. sí. pero te, es, es un caso. Eh, en Arizona hay 11 votos electorales y han, se han computado un millón 499 mil para Biden y 1.400.000 para Donald Trump. Donald Trump aquí tiene un 48.1% y Biden un 50.6%. En Florida, que hay una mucha, muy buena una relación con nosotros. Que de los estados? Más... 29. Claro, 29, 29 votos, votos electorales. Electo, claro. Y en Florida, 29 votos electorales. Han votado 5.293.000 personas por Biden. Y 5, y 5 millones... 659 mil personas por Donald Trump. Ahí hay 11 millones, millones, 11 millones, 11 millones de personas millones, sí. para generar, pero que no han llegado a los 29 votos todavía. Sí, sí, porque, no. porque Se, se dice hoy, que quien gane la Florida gana las elecciones. Bueno, en Florida, en Florida, eh, hay una, ya, ya prácticamente, porque el 99% de los votos está, eh, eso está definido. Yo. El 99% de los votos está eh, computado y son 29 votos. Quiere decir que ahí deben votar 11 millones de personas para obtener la mayoría de los 29, porque los 29 se van a dividir entre Biden y, y, y Donald Trump, para que podamos hacer la cosa, o sea que no es que Biden va a sacar los 29 votos tampoco. No, en ese sentido, Antigua, eh, tenemos una total diferencia de lo que son las elecciones de los Estados Unidos eh, y nosotros, por ejemplo. Sí. Pero, pero, donde sí tenemos casi una similitud perfecta. Es a la forma como se han desarrollado o las acciones que se han dado durante las en estas elecciones en los Estados Unidos que pareciera, y decíamos nosotros ayer junto a Sergio Romero, que pareciera como si los asesores de la campaña no, eh, electoral de los Estados Unidos mira, estuvieran yo, aquí. Yo pienso eh. que, eh, como se le decía antes, el magistrado Roberto Rosario y los antecesores a él en la Junta sí, sí. y los actuales miembros de la Junta son sí. los asesores y organizadores de aquella elección elecciones. Correctamente. Y de igual manera de igual manera, los grupos populares de aquí han asesorado a los votantes. Ah, Porque allá sí. hay huelga, tiradera de sí. pie, de rompedera de cristales, no, por, por, en defensa sí. de los votos de Donald Trump y en defensa de los votos claro, de... Claro, cuál, ¿cuál es la acción que ha hecho Donald Trump? Donald Trump ya para el Consejo... Eh, eh, eh, eh, ¿Cómo se llama el Consejo...? Eh, eh, Lo que es aquí el, el Consejo... Eh, eh, lo, lo que es aquí ahora El, el, el, el Consejo de, la de, de No, electoral, ¿verdad? Ah, ok, sí, la Junta Central Electoral sí. Correctamente, es el, el, el área de la Junta Central Electoral Que tiene que ver con las fricciones, con los conflictos sí. Para allá va para el Consejo Superior verdad el Contencioso, se en contencioso Estados, Administrativo como ya se llama aquí Va a debatir porque lo acusa de fraude De irregularidades sí, en sí. las elecciones Entonces es lo mismo que De hecho, en la madrugada ya De ayer, mientras se desarrollaban Las elecciones, pues ya Trump pedía que se detuviera el conteo de los sí, votos sí, por sí. entender que ya habían irregularidades. Entonces, tú dices, óyeme, ¿y por qué tanto parecido? Bueno, no, Donald Trump está llamando al reconteo de votos. Eh, o sea, la, el proceso post-votación parece ser una réplica de la República Dominicana. Sí. Eh, <risa> ahora, Antigua, yo decía ayer y me gustaría, nosotros vamos a ver si en transcurso de la semana o la próxima vamos a entrar, vamos a profundizar un poquito... En la, en la forma de cómo se desarrollan las elecciones en los Estados Unidos, sobre todo esos detalles ¿por qué? ¿Qué es el significado real del, de los votos electorales? que dice bueno, en Florida hay 29 votos electorales cuando votan alrededor de 11 millones de personas, eso se reduce a tan solo esa cantidad de votos electorales que es lo que tiene la importancia vamos a profundizar en el transcurso de la semana en ese sentido eh, porque queremos ¿verdad? orientar de manera correcta a nuestros televidentes para que tengan esa información. La pregunta mía, la inquietud antigua es: siendo Estados Unidos ¿verdad? la primera potencia del mundo con una democracia eh, sólida, hasta donde tenemos entendido, en el caso de que estas elecciones, por ejemplo, sean así de reñida y, y, y continúen eh, continúe ese reclamo de Trump diciendo que hay fraude, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro país todos sabemos que cuando se producen ese tipo de situaciones, hay quienes median. Por ejemplo, en este caso, si fuésemos nosotros, ya Estados Unidos estuviera enviando una comisión, ¿verdad? Eh, de mediación para buscarle una solución a ese conflicto postelectoral, ¿Verdad? Ahora la pregunta es exactamente, ¿cuáles son los mediadores que, hay, que existen en Estados Unidos que podrían buscarle una solución a esa fricción que podría generar esta situación no, postelectoral en eh, eh, Estados Unidos. Es radical, la, la posición de Donald Trump es radical respecto a los resultados, contra los resultados que está dando la Entonces, el, si, el, el si Trump no se, le, no se le demuestra lo que él entiende, que hay un fraude, y no lo convence, Digo, debe haber una mediación. Espérate, papito, vamos a buscar vamos una solución a esta para no. evitar una, una situación de, de mayúscula en Estados Unidos. Y, Ahora, y, la pregunta y, es, ¿quién so, media? Sobre todo que no tiene presente. Mira, según la, la, la, eh, los cortes noticiosos, no había habido una cantidad de votantes tan extraordinaria, tan grande como la que hay ahora. Habiendo votado más gente que la vida entera en los Estados Unidos, hay, eh, eh, eh, hay una situación de dificultad. Pero no se había presentado un tranque a ese nivel. Estamos hablando de, de 48.5 a 50.1% y O a 51, van a ponerle redundancia, de 49 a 51 son, es menos de dos puntos lo que, lo que hay de diferencia ahora, a, al día de hoy. Porque Entonces, si... eso no es fácil para en el caso de Estados Unidos, a pesar de que aquí, oye, las elecciones de Jacob Marluta, si mal no recuerdo, se perdieron por 32 mil votos, 32 mil votos. Y eso fue de, de mayo hasta principios de agosto, en conflicto que tuvimos nosotros, hasta llegar a un arreglo con Balaguer y... y y Salvador de Blanco, que creo que era el presidente en ese momento. En Estados Unidos, como es una población electoral tan grande, una población en el sentido general tan alta, va a haber la, la, la cantidad de votantes, de, la diferencia en votos va a ser mucho mayor, es lógico, pero no tiene precedente que un presidente de Estados Unidos gane unas elecciones por un millón de, de por cinco, seis votos electorales. Y eso va a ser la diferencia, no va a pasar pero, de cinco pero, votos usted, electorales. usted hace ese, ese recorrido, por ejemplo, eh, poniendo como ejemplo las elecciones, buena o mala, una solución. Sí. Porque, por, por ejemplo, usted dice... Porque aparecieron mediadores. Por ejemplo, usted dice, dos años tú y dos años yo. No. En vez de dos años tú y dos años, a los dos años vamos a hacer elecciones de nuevo. Sí. Es una solución. una solución. ¿Verdad? Que fue extra, extra junta. Exactamente entonces, fue un, eh, la, la, la, la comisión de notables. Pero por eso, eso digo buena o mala se le buscó una solución. Ahora la pregunta, claro, eso es a sabiendas de que la institucionalidad en Estados Unidos funcione y es sólida. Sí, sí, sí. Ahora dentro de esa solidez institucional que existe en Estados Unidos, ¿cuáles de esas serán pero las? Pero ahora ahora, ahora mismo ahora solución? mismo podrá verse muy cuestionada esa solidez de esa democracia, ¿eh? Exactamente entonces esa es mi pregunta que yo eh, espero tener respuesta eh. ahora y compartirla con usted. Bueno, yo, yo pienso ¿Sí? que aunque, aunque ellos no van nunca, le va a pasar a un norteamericano de los envueltos en este conflicto, en esta situación, le va a pasar por la cabeza, pero yo te aseguro que nosotros tenemos capacidad, experiencia... Para resolver eso. Para resolver eso. <risa> claro. Como país, nosotros tenemos experiencia para resolver ese problema que hay. De hecho, dentro ahí. de esa experiencia se está beneficiando Donald Trump, que de inmediatamente pataleo. dijo, es el, aquí es el derecho al pataleo. Sí. Porque, <risa> porque cuando eh, eh, anu, eh, inicia el conteo, el que picó adelante, eh, ya el golpe es doble. Entonces, cuando usted ve que eso varía, ahí es que viene la situación y fue lo que pasó en, la, en las primarias, ¿verdad? Del PLD, cuando picó uno adelante y de buenas a primeras ya al final de la noche, pues el otro rebasó como, como la competencia de caballo, ¿verdad? No, okay. en, la, en la currita de la paraguas. Y se dio en las elecciones del partido de la liberación dominicana que el que perdió no aceptó el triunfo y se fue y formó otro partido. Exactamente. ¿En era? Estados Unidos hará Donald Trump eso? ¿Para dónde? A formar otro partido. <risa> bueno, vamos a ver lo que va a pasar entonces, cuáles van a ser los resultados finales de estas elecciones, eh, su y que se han tornado su en Estados Unidos, porque como señala antigua, o sea, un, una, unas elecciones con tan poco margen entre uno y otro todavía no se había llevado a cabo en esta que es la potencia número uno y la eh, con una democracia. Única, ¿verdad? ¿verdad? En el mundo. Así que vamos a ver qué va a pasar ya en las próximas horas o cuando se dé a conocer el ganador de uno y otro y si Donald Trump, que es el que está eh, en desventaja, va a aceptar el triunfo de Joe Biden como eh, ganador de las elecciones de los Estados Unidos. Vamos a otra pausa y al regreso, pues seguimos aquí ya con el comentario final y los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no le cambie, que en breve regresamos.